Si hablamos de trabajo forzoso, en este momento hay 70% que no saben su derecho todavía los hermanos indígenas. Trabajan pero no saben cuál es la ley laboral, cuál es su derecho. No hay una información. Si hay un reclamo, no hay una voluntad de los fiscales, sea defensor público o sea abogado. No, no hay. Entonces yo pienso ahora los hermanos que están en esta situación, que están viviendo... Esa marginación y, por qué no decir también, una discriminación total de esta forma no debe seguir viviendo así. Entonces, nosotros vamos a ir procurando desde, desde ya. Ahora hay una oportunidad, hay una puerta abierta que vamos a seguir apoyando, apoyados por los sindicatos o sindicales, sea nacionales o sea internacionales, para ir conociendo mejor sus formas de trabajar su forma de, de reclamar su derecho al patrón. Yo creo que esto no va a terminar en un año del trabajo forzoso, yo creo que vamos a ir un proceso, pero se está abriendo una puerta. Yo creo que este va a ser muy importante para buscar una manera de eliminar poco a poco los trabajos que está sufriendo en las estancias, eh, en los corrales de tambo, lechero, decimos nosotros, eh, y otra parte que está trabajando también los tractoristas, los empleados que están en las changas, en las ciudades, que esto todo tiene que saber cuál es su derecho. Yo creo que, este, que fue este evento de trabajo forzoso que hubo dos días aquí en Asunción, Paraguay, fue una oportunidad para nosotros. No podemos perder y nada más que abrir la puerta y hacer un acompañamiento, que ellos tienen que acompañarnos. ...y la organización indígena estará eh, gustosa para seguir el camino... ...donde queremos apuntar el objetivo. Las mujeres eh, tiene que participar también eh, eh, al lado de, la, de, lo, de lo, los hombres... ...para ir encaminando fuertemente nuestra organización. Puede haber diferencia de cultura, pero podemos también hacer llegar... ...esa cultura y tener en cuenta que la identidad cultural puede ser un valor fundamental para los pueblos indígenas. Y esto también es uno de los objetivos para que nuestras familias, nuestros hijos, sea siempre con una identidad de cada pueblo.